Familia Niners, sean bienvenidos nuevamente a Canal 49 Segunda semana de la pretemporada Ya revisamos en el podcast lo que fue el primer juego Pero vamos a ver un poco más de lo que fue este primer partido contra los jefes de Kansas City Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal Invitar a más aficionados Niners a hacerlo Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo nuevo contenido Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter, en Instagram Y ya vamos a estar en Twitch Y también les recuerdo que ya está activa la función de unirse al canal En donde pueden seguir apoyando a Canal 49 49 para seguir creciendo y son acreedores a beneficios del canal como las insignias que aparecen junto a su nombre, pueden utilizar emojis y emoticones para los comentarios y para las próximas transmisiones en vivo que además voy a hacer exclusivas para los miembros del canal. En este programa también vamos a hablar del siguiente juego de pretemporada contra los cargadores de Los Ángeles en donde ya están las prácticas conjuntas con ellos y vamos a ver cómo siguen progresando jugadores como Trey Lance, Trey Sermon, Talanoa Ufanga y algunos más. Así que sin más que decir comenzamos. Oh, oh my God. God. Por fin pudimos ver a los poderosos San Francisco 49ers el sábado pasado en el primer juego de pretemporada, enfrentando a los Kansas City Chiefs en un partido que se perdió en el score, pero como se los mencioné en el podcast de lunes, en estos juegos no se pierde ni se gana, se practica y se aprende. Difícil sacar conclusiones después de un solo partido y mucho menos en pretemporada. Sabemos que los nervios, la novatez, la inexperiencia, la falta de titulares, un playbook sin mucho que mostrar y enfrentando a segundos y terceros equipos nos da realmente una visión muy limitada de lo que veremos en la temporada regular. Sin embargo, hay apuntes que vale la pena destacar, así que vamos a ver positivos y negativos del encuentro. A pesar de números que se podrían considerar malos en un juego normal Y más para un mariscal de campo Lo de Troy Lance fue como debut bueno a secas 5 pases completos de 14 intentos y un touchdown En 29 snaps y 8 drives A pesar de irse 3 y fuera en su primer drive Después de sustituir a Jimmy G Conectó en su segundo pase con Trent Sherfield Para un touchdown de 80 yardas que nos hizo vibrar en serio Después todo tomó el rumbo esperado Con pases buenos, algunos no tanto Y algunas deficiencias en sus lecturas Tirando a dobles coberturas que afortunadamente no terminaron. En intercepciones Otros más se los tiraron de las manos Y en algún otro falló la precisión Pero siempre se mantuvo en la bolsa Nunca se volvió loco Y tomó decisiones correctas Al comerse el balón Ante la presión que ejerció Kansas City Con muchos paquetes de cargas Y una línea ofensiva de San Francisco Inexistente El primer juego de Lance Nos mostró a un chico Que tiene que madurar Y aprender mucho más Dentro del terreno de juego Pero con el talento Y la disciplina necesarios Para hacerlo Lance es un coreback Con mucho potencial Que bien llevado Asoma a ser la respuesta Que Shanahan ha buscado por años Ya lo dije en el podcast Podcast Y lo repito, Talanoa Ofanga se llevó la noche para un servidor del lado de los gambusinos. El safety proveniente de los troyanos mostró por qué podría ser de impacto inmediato. Recorrió todo el campo, todo el tiempo, descifrando las jugadas con instinto y velocidad. McKinnon lo tuvo pegado todo el tiempo y muy poco pudo hacer. Falló alguna que otra tacleada, pero nada más. Terminó con cuatro tacleadas y alguna más en equipos especiales. Ante las lesiones de Tony Jefferson y Jacuiz Quitar, no me sorprendería verlo involucrado más al inicio de la temporada dentro de la defensiva y no solo en equipos especiales lo de ufanga es muy parecido a lo de lance el hombre tiene talento pero tendrá que ir entendiendo poco a poco el nivel de la nfl jugar en esta defensa requiere más que talento pues no es lo mismo enfrentar ofensivas suplentes que titulares pero ufanga apunta a algo muy pero muy bueno para los 49ers otros que destacaron fueron ya michael hasty corriendo para 63 yardas en 10 acarreos Trent Sheffield con esa anotación de 80 yardas a pase de trey lance el linebacker james Burgess con 5 tacleadas y una captura el linebacker justin hillard con 8 tacleadas que lo volvió el líder tacleador del encuentro, el esquinero de Modre Lenoir con tres tacleadas y una intercepción, así como el liniero defensivo Alex Barrett con dos tacleadas, una captura y el receptor Simba Webster con dos buenos de regresos de patada y un acarreo de 34 yardas. Joan Jennings mostró que puede pelear un spot como receptor en este partido con un par de pases y buenas yardas después de la recepción. La lesión de Aaron Banks, así como su pobre desempeño durante el partido, es preocupante porque podría ser señal de un pick desperdiciado en el pasado draft, y más aún cuando es en una posición donde ha adolecido el equipo en los últimos años. Para colmo de malas, Bronskill inició el juego y su actuación tampoco fue nada alentadora. La pobre actuación de Troy Sermon dejó mucho que desear. Se habla de un corredor para ganar una o dos yardas, pero Shanahan tiene jugadores de sobra para eso, empezando por check Lo que esta ofensiva necesita es un corredor que le dé descanso a Monster y Sermon en este primer partido, no pareció ser la respuesta con tan solo 26 yardas y 9 acarreos. Ayuk se encargó de tirar el primer pase en la carrera de Trey Lance y de las manos. Richie James no tuvo regresos de patada buenos y dejó caer un pase de las manos. El señor James sigue desperdiciando oportunidades. Los equipos especiales jugaron particularmente mal. San Francisco no tuvo buenas posiciones para iniciar los drives y se permitieron muchas yardas a Kansas City. Richard Hightower necesitará ajustar esta semana. La actuación de la línea ofensiva en general fue de mediocre a mala, pero emitiendo 5 capturas de coreback y constante presión a los mariscales de campo. Sería bueno ver en algunos snaps a Alfredo Gutiérrez contra los Chargers. Vamos a ver entonces qué nos presentan los cargadores de Los Ángeles. Los Ángeles Chargers vienen de una temporada donde terminaron en tercer lugar de su división con récord de 7 ganados y 9 perdidos, con la novena mejor ofensiva de la liga, gracias al sexto mejor ataque aéreo de la NFL, pero también por ser el 18avo ataque terrestre. Por esta razón, trajeron vía agencia libre al centro de los Packers, Corey Lindsay, el tackle derecho de los Steelers, Matt Failer, y el ala cerrada de los Saints, Jared Cook. Además, vía draft, se hicieron de uno de los mejores prospectos como liniero ofensivo con el guardia izquierdo, Rashawn Slater y el receptor abierto, Josh Palmer. El ala cerrada Trey McKee, el tackle ofensivo Brendan James y el corredor Larry Rondry tercero. Los cargadores le apuestan a mejorar su ataque este año de la mano de Justin Hebert. Por otra parte, la defensiva terminó como la 10 general, la 18 contra la carrera, pero la 25 contra el pase, por eso trajeron vía draft a Sante Samuel Jr., un esquinero que será de impacto inmediato, al linebacker Chris round segundo y otro linebacker llamado Nick Neiman. Este año el equipo apostó todo a la ofensiva, veremos si logran balancear su escuadra. En el papel lucen competitivos, pero veremos a sus nuevos baluartes en acción este domingo. Los cargadores vienen de ganarle a los carneros en el primer juego de pretemporada por marcador de 13 a 6 con una actuación defensiva sobresaliente, donde solo le permitieron dos goles de campo a los Rams. Incluso les interceptaron en zona roja. Su corredor novato, Larry Rountree Terceau, tuvo una muy buena actuación con 63 yardas en 8 acarreos. En total, los Chargers corrieron para 112 yardas con anotación del corredor Darius Bradwell. Por aire, su mejor receptor fue el también novato Joshua Palmer, con 6 recepciones y 36 yardas. Chase Daniel y Aston Stick se combinaron para 140 47 yardas y cero anotaciones como corebacks. El guardia ofensivo Rashawn Slater se vio impresionante en la primera ofensiva de los Chargers, donde movieron el balón 73 yardas y terminó con un gol de campo. Fue la única serie donde participó. Del lado gambusino, la derrota acompañó al equipo en el primer encuentro, en donde ya hablamos de los positivos y negativos. Para este encuentro Shanahan ha declarado que Garopolo jugará todo el primer cuarto, Lance el segundo y Southfield la segunda mitad. Un juego donde esperamos que brillen más nuestros jugadores. Por cierto, los Chargers y los Niners tendrán un par de prácticas conjuntas. Eso ayudará sin duda a tener un juego más apretado y por ende a que los novatos puedan aprender más durante estos entrenamientos. Les dejo a los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres que tu nombre aparezca aquí? Únete a los miembros del canal y apoya a Canal 49. ¡Go Niners! Al final de esta edición de Canal 49 Muchísimas gracias por llegar hasta acá Si les gustó el video, regalen un pulgar arriba Compártanlo con sus amigos y en las redes sociales Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial En Facebook, en Twitter, en Instagram y próximamente Twitch No se olviden de suscribirse al canal Y ya saben que está activa la nueva función de miembros del canal En donde pueden tener nuevos beneficios Para los que deseen seguir apoyando a este canal Vamos a apoyar con todo a los Niners este domingo Contra los cargadores de Los Ángeles Esperemos que nos regalen una victoria pero sobre todo esperemos que nos regalen unas muy buenas actuaciones. Nos vemos en la siguiente, les mando mucha buena vibra a todos. Un gran abrazo. Cuídense mucho y ya lo saben. <risa> Vamos. Bye! Bye!